Uruguay ha avanzado significativamente en romper las barreras que restringen la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Todavía existen limitaciones que impiden el pleno disfrute de los derechos en igualdad de condiciones. En la actualidad, con el apoyo de las Naciones Unidas, el Estado Uruguayo trabaja en la construcción de un instrumento único que permita valorar, calificar y certificar a la discapacidad en nuestro país. Para lograrlo, es necesario que personas con cualquier tipo de discapacidad se sumen como voluntarias en la fase de testeo del cuestionario. Para hacerlo, regístrate ingresando en la página web de Naciones Unidas en Uruguay. Tu participación es importante.